Bueno, con respecto a, eh, a la transferencia de la investigación que en particular puede hacer la universidad pública y en nuestro caso particular eh, investigar en contabilidad de administración no es eh, o no tiene tanta tradición como otras disciplinas o como otras áreas exactas o aún como otras ciencias sociales como la economía, uh -huh. sino que la investigación es mucho más incipiente pero la fortaleza que tenemos en contra de la administración eh, es interesante en el sentido de la transferencia que se puede hacer a las organizaciones, a las empresas privadas, eh, a las comunidades en general, a los gobiernos, eh, a la municipalidad, tiene mucha transferencia eh, potencial eh, en áreas que, que otras disciplinas no tienen. Entonces eh, es importante como investigación, es una investigación aplicada la que hacemos en contra de la administración, pero en, en muchos casos, en algunos casos puede ser teórica, pero en muchos casos tiene que ver con eh, la transferencia a la comunidad de diferentes maneras. Y la investigación en contabilidad y en administración cuesta en, en todos lados, sobre todo por... Eh, al tratarse de, de actividades que en su mayoría son súper profesionalistas, el tratar de buscar la investigación a veces se ve como algo marginal o, o que lo hace el que tiene tiempo. Y en realidad me parece que eh, lo que mencionábamos antes de la transferencia es una buena estrategia para incentivar a los profesionales que están haciendo docencia a que eh, puedan hacer tal vez una investigación que esté muy aplicada a la docencia o tal vez en algunos casos que puedan hacer investigación más, más profunda. En realidad a nivel nacional se están siguiendo estrategias o elementos internacionales eh, para que los investigadores o para que los docentes sean docentes investigadores y estén categorizados eh, para que publiquen, para que hagan maestrías, para que se doctoren, para que hagan postdoctorados. Hay una presión nacional que, que en las diferentes universidades y sobre todo en las públicas en algún momento hay que subirse al tren y, y empezar. Así que creo... Eh, para mí, hay un gran potencial en, o sea, en empezar la investigación o estimularlo. Eh, la investigación aún ahora sigue como una tendencia muy medieval, ¿no? uh -huh. que, que eh, tiene que ver con un aprendiz y que luego va, va subiendo escalones. Y eso hay que hacerlo a partir de docentes, que con los alumnos o a los alumnos los motiven para que empiecen a investigar eh, con un sistema que tenga becas para que los chicos quieran estudiar esas becas, compitan y o sea un logro ser un becario investigador. Y después de ahí, eh, seguramente, bueno, más allá de, de investigación que puede hacer el docente, tal vez eh, en forma más parcial, eh, lo que se está buscando es tratar de buscar investigadores o, o estudiantes que hagan investigación, que hagan luego las maestrías, que se doctoren, eh, que escriban artículos sobre lo que pasa en las empresas argentinas y que nos lean a nivel internacional y sepan lo que ocurre en un país emergente como nuestro. Y la nueva generación está mucho más motivada que las generaciones anteriores. Eh, se nota tal vez formación ambiental que los chicos tienen en el jardín que no tenían generaciones anteriores. Y, y son bastantes los que están motivados para hacer investigación en contabilidad social más allá de eh, muchas facultades, muchas universidades tienen en la carrera eh, de contador y de licenciado en administración materias vinculadas con la responsabilidad social para administrador y con contabilidad social para contador. Y los chicos suelen anotarse y ese, eh, ese grupo de chicos tiene vocación para hacer algo de investigación. Quiere transferir eso, tratar de ver qué pasa en una empresa, qué es lo que informa. Dentro de los temas de investigación que tenemos en contabilidad eh, y también en administración, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible uh -huh. en, y aplicado a contabilidad y administración es un área creciente. Y además, ya aproximadamente hace unos 10 años, eh, por lo menos los estudios grandes y las empresas tienen oficinas de responsabilidad social. Entonces, los chicos recién graduados tienen un lugar súper interesante para trabajar de manera interdisciplinaria en mediciones ambientales, en informes sociales y ambientales. Sí, ese es un tema creciente. Eh, más allá de que yo lo investigue hace bastante tiempo, hay, hay un grupo creciente y se nota mucho en la nueva generación, la, la fuerza o la vocación por ese tema. Me siento la que me hayan invitado para participar y, y me parece que es también un avance en empezar a juntarse para hablar de temas de investigación en contabilidad en la administración eh, para compartir los proyectos y los avances que van haciendo cada uno de los grupos. Eh, como comentaba antes, a veces el trabajo de investigador, aunque haya un grupo, en algunas partes es un poco aislado eh, y, y el tema de, de compartir con tu propio grupo o con otros grupos de investigadores lo que estás haciendo eh, produce una, una sinergia y un enriquecimiento que, que me parece eh, buenísimo